seguimos en este contacto diario en el día de hoy reiterar que es viernes la antesala del fin de semana y estamos a 27 de noviembre del año 2020 tal cual anunciáramos hace un ratito que vamos a, in, a intentar hacer contacto con Luis Rosario, que es director provincial de salud, para que nos haga una especie de panorámica, ¿verdad?, de lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís y esta pandemia que nos ha estado afectando, que es el COVID-19. Así que lo tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Rosario, director provincial de salud. Luis, buenos días, saludos, bienvenido a Contacto Diario. Buenos días, mis amigos, qué felicidad oírle a temprano aunque sea para hablar un poquito de la situación en rojo que va subiendo aquí en nuestra provincia, pero estamos a la, a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Luis, eh, la situación actual que estamos viviendo con respecto al COVID-19, que hemos visto cómo están fluyendo las informaciones de que estamos en una situación que no es la más agradable en la que nosotros eh, desea, desearíamos, ¿verdad? Una situación donde se ha experimentado una significativa, un significativo aumento del contagio aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos una panorámica realmente, ¿cuál es la situación que estamos viviendo aquí en San Francisco? Mira, al día de hoy tenemos más de 60 y pico de personas hospitalizadas en los centros privados y el centro de Juiza. Con COVID, eh, con COVID positivo eh, y tenemos 300 y pico de pacientes con COVID leve o moderado en sus casas en aislamiento domiciliario eso hace que tengamos más de 400 personas positivos con COVID que se han realizado las pruebas porque tenemos muchos muchos ciudadanos que tienen COVID positivo y no se han realizado las pruebas y están en su casa y andan en el medio sin la debida protección ni higienización por eso, en el día de ayer, en una reunión que tuvimos con el general de la policía, la gobernadora, la alcaldía y todas las instituciones que han estado trabajando con el COVID, decidimos que todas las personas que encuentren en las calles sin la debida... protección sean llevados directamente al palacio de la policía. Son medidas lamentables, pero un poco eh, doctor reitero, repita, esta... rep, <risa> doctor repita esa decisión que se tomó en esa reunión, por favor. Todas las personas que encuentren en las calles sin la debida protección con su mascarilla será llevado directamente a la policía por el gran número de incremento de casos de internamientos aquí en la provincia, de Duarte. Todos los negocios que no respeten el toque de queda, serán cerrados y sancionados. Y recordarles que todos los negocios que venden solamente bebidas alcohólicas no tienen permiso para operar, las galleras no tienen permiso para jugadas, eso está establecido y esas disposiciones todavía no se han levantado. Así que eviten un mal día, que su negocio sea cerrado y evite ser sometido a la acción de la justicia. Hay que endurecer las medidas porque en nuestra provincia se encuentra en una de las cinco provincias que están elevándose demasiado los casos y no queremos llegar de nuevo a los meses de marzo y abril. Es un llamado que le hacemos a toda, la, a toda la ciudadanía. En el día de hoy, viernes negro, respeten el distanciamiento. Todos los locales comerciales deben higienizarle las manos a todo el que vaya a comprar y mantener el distanciamiento físico. Si usted va a la tienda, no se vaya con toda la familia. Váyase uno solo. Evite el contacto. Evite el contagio, porque usted mismo, caballero, señora, señorita, joven, es este es responsable de proteger su salud. Nadie puede cuidar su salud que uno mismo. Nadie la puede cuidar más que uno mismo. Entonces vamos a protegernos y protejamos también a los demás. Si usted ha dado positivo, aíslese, quédese en su casa. Si usted tiene algún tipo de síntoma, vaya al médico. Si quiere hacerse una prueba, no tiene dinero, vaya directamente a la Oficina Provincial de Salud, que nosotros ahí realizaremos su prueba rápida o su prueba PCR. Tenemos pruebas disponibles para toda la población. En la semana pasada tuvimos tenido un brote en unos cuantos maestros. Se están realizando todas las pruebas a todos los maestros que presenten síntomas. ...y a todos los maestros que la quieran también... ...hoy estaremos... ...en esta semana hicimos en el Club de los Maestros... ...al municipio de San Francisco... ...se realizó ayer en el municipio de Castillo... ...hoy vamos a Pimentel... ...el lunes a las Cuarnas... ...el martes a Villarriba... ...el miércoles a Arenoso... ...y todas las comunidades... ...barrios... Eh, ...centros, clubes... ...que requieran que se le realice las pruebas... Solamente tienen que llamarnos o enviarnos una comunicación porque tenemos prueba para toda la población. Pero si no nos cuidamos, si no nos ponemos nuestras mascarillas, los números van a subir y vamos a tener que solicitarle al ministro que en vez del toque le de queda a las 9, diario lo bajemos a las 7 y los fines de semana lo bajemos a las 5. Evitemos eso si queremos en nuestras calles, debemos de protegernos Víctor bueno, mira, proteger... hay, hay algo Víctor que yo quiero que reiterar que era mi pregunta, le él lo, él lo tocó que, que hemos visto cómo los centros comerciales de San Francisco Macorí prácticamente abandonaron la medida de seguridad prácticamente lo abandonaron la, los grandes centros que tú entrabas y había una persona no solamente organizando la fila afuera sino había una persona en la puerta higienizando y haciéndolo, a, ahora no y, y ahora hoy con ese viernes negro para cuando viene a ver, estamos abarrotando las esas, esas tiendas sin medida y eso es eso va a ser catastrófico para el fin de semana. Escuchó, doctor, a la, escuchó a la, serio, doctor. Mira, hoy a las 10 de la mañana tenemos un operativo en conjunto, fiscalía, policía, salud pública en toda la zona comercial. Y en to, y estaremos pasando por todas las tiendas grandes de aquí porque tienen que adaptarse a las normas, y si no quieren recibir una sanción y ser cerrado por 15 días o por 3 meses, que cumplan lo establecido por el Ministerio de Salud. Muy bien. Está Pero, bien. Ahí están, son parte de las acciones eh, que acaba de compartir el director el, de, de la Provincial de Salud, el doctor Luis Rosario, con las medidas que en el día de ayer... Conjuntamente con una serie de instituciones, incluyendo la policía, la, la, el, el, el ejército, el, ejército la el, el, el. ¿Cómo se llama? La gobernación, <coughs> la goberna, la, la gobernación provincial. Así es. Eh, y eso es interesante, doctor, porque eso, y sobre todo eso que decía Sergio Romero, hoy es Viernes Negro y no solamente porque viernes negro sino y, y lo hemos dicho nosotros en este programa que muchas muchas empresas muchos negocios muchas tiendas sobre todo olvidaron cumplir con las normas antes tú ibas y te y te dosificaban la cantidad de personas que iba a acceder al interior del negocio y en la entrada te ponían tus manitas limpias ya eso abandonaron todas esas medidas entonces realmente por, el, por, el, por, por eso nos reunimos antes de ayer con con el sector dirigencial del comercio para volver a recordándole eso, para que vuelvan a retomar todas esas medidas. Claro. Qué bueno. Doctor, gracias, gracias y recuerde que estamos abiertos nosotros a cualquier tipo de información que entendamos que beneficia a la colectividad, pues estamos prestos a que nos pueda utilizar como canal este espacio. Así que gracias, doctor, por claro. eh, aceptar este llamado. Gracias a ustedes, ustedes saben que yo soy ustedes, nos pueden llamar a cualquier hora. Muchas gracias. El doctor Luis eh, Rosario, quien es director provincial de salud, estuvo con nosotros. Eh, interesante su participación, Sergio, porque ciertamente son de las sí. cosas que nosotros hemos estado diciendo. Si no queremos, eh, como se ha estado pidiendo, que las medidas deben ser endurecidas, pues vamos a cumplir nosotros con nuestra responsabilidad. Vamos a dejar de ser irresponsables y vamos a contribuir porque eso no es tan difícil. Sabemos, y lo decíamos Sergio ya en el transcurso de la pandemia, que la gran mayoría de personas tiene la necesidad de salir a las calles, pero si vamos a salir, vamos a hacerlo de manera eh, educada, protegiéndonos con la mascarilla. Veíamos antes de ayer, serio, como dos guaguitas andaban aquí en San Francisco vendiendo mascarilla a 5 pesos y a 10 pesos. Entonces, y y decíamos nosotros, y así lo es, que la mejor protección, la, la mejor vacuna hasta el momento... Que existe sí. para evitar el COVID-19 es el uso de mascarilla y a su vez entonces el distanciamiento, evitar la aglomeración de personas, que es lo que lo que nosotros no hemos estado eh, cumpliendo. Decía el doctor que a partir de hoy el que encuentra, por ejemplo, en las calles sin la debida protección, pues va a ser... Eh, llevados para evitar ese tipo de cosas, evitar ese tipo de inconvenientes, de situaciones que son muy difíciles, vamos a ponernos nuestra mascarilla y vamos a, a cumplir con esta medidas que son para beneficiarnos a todos nosotros y protegernos a nosotros y a nuestra familia. Vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro amigo Luis, eh, con nuestro amigo Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Y